¿Qué tal? Bienvenidos a este especial de prensa de CauquenesNet.cl, este donde le actualizamos las cifras de coronavirus para esta jornada. En la comuna de Cauquenes, hoy hubo cuatro nuevos contagiados. Con esto, la cifra comunal sube a 143, mientras que a nivel provincial se llega a 175 casos acumulados. Con los cuatro nuevos contagiados cauqueninos, la cifra total de casos provinciales llegó a 175 este 12 de junio. Por comunas, el conteo queda de la siguiente manera. Cauquenes 143 casos, Puyúe 21 y Chanco 11. Además, hay que recordar que hasta la fecha y desde el inicio de esta emergencia, se cuentan dos personas fallecidas en la provincia de Cauquenes. En tanto, el Hospital de Cauquenes San Juan de Dios informó que hasta este viernes en toda la red provincial de salud se han realizado 1.132 test PCR. Esa cifra, relacionada con la cantidad de casos confirmados desde el inicio de la emergencia, da una positividad de un 15,45%. La positividad es la cantidad de casos positivos en relación a la cantidad de test practicados. Según nuestro propio conteo de casos activos, hasta la fecha en la provincia de Cauquenes, el 58,9% de los casos permanece activo, mientras que se estima en un 40% los casos recuperados. En la región del Maule hoy se informó de 131 nuevos contagiados. El reporte diario a nivel regional hoy lo entregó la Seremi de Salud Marlene Durán. Muy buenas tardes. Bueno, daremos inicio al informe epidemiológico de nuestra región. Al día de ayer, bueno, al día de hoy, eh, registramos 2.691 nuevos casos, casos totales acumulados en la región. Eh, y tenemos 131 nuevos casos durante las últimas eh, 24 horas. Estos corresponden 45 a la comuna de Curicó... 33 a la comuna de Talca, 7 a, Longaví, a San Javier, 6 a la comuna de Longaví, 6 a la comuna de Hualañé, 4 a Maule, 4 a Cauquenes, 3 a la comuna de Parral, 3 a San Clemente, 3 a Romeral, 2 a la comuna de Teno, 2 a Colbún, 2 a Linares, 2 a Rauco, 2 a Alicantén, 1 a Hierbas Buenas, uno a San Rafael, uno a Río Claro, uno a Villa Alegre, uno a Sagrada Familia, uno de Pencahue y uno de la región metropolitana. Ahora revisamos el ranking de casos totales en la región del Maule, donde Curicó sigue liderando como la comuna con más casos en nuestra región, mientras que Cauquenes permanece en el tercer puesto de este ranking que analiza la cantidad de casos totales de las 30 comunas de la región del Maule. La lista la encabeza Curicó, con 653 casos que equivalen al 24,26%. Es seguido por Talca, con 514 casos equivalentes al 19,1% regional. En el tercer lugar, Cauquienes, con 143 casos que equivalen al 5,3% regional. Parral, en el cuarto lugar con 127 casos equivalentes al 4,71%. Linares en el quinto lugar, con 124 casos equivalentes a un 4,6% regional. La comuna de Peyúgo, en tanto, está en el lugar 23, con 21 casos que equivalen al 0,78%. Y Chanco está en el lugar 27 con 11 casos equivalentes al 0,4%. Bichuquén sigue siendo la única comuna de las 30 de la región del Maule que no tiene contagiados. Además, en el Maule se han recuperado 793 pacientes de COVID-19 y en total se alcanzan 19 fallecidos. En distribución por sexo, el 55% del total de los casos son hombres, 1.468 mientras que el 45% corresponde a mujeres, 1.223 casos. En el país, en esta jornada de viernes, se informó de 6.754 nuevos contagiados, 537 de ellos asintomáticos. La cifra total de casos en tanto llega a 160.846 casos. Los casos activos en la actualidad son 26.618. A su vez, hasta hoy, hay 372 pacientes críticos, según la información entregada por el Ministerio de Salud, y 310 de ellos están conectados a ventilador mecánico. La cifra de fallecidos en esta jornada de viernes llega a 2.870 decesos desde iniciada esta emergencia sanitaria. Reiteramos que durante esta jornada la provincia de Cauquenes subió a 175 casos totales desde comenzada la pandemia con los cuatro nuevos contagiados informados hoy en Cauquenes. Con los cuatro nuevos contagiados registrados hoy en la comuna de Cauquenes, la cifra total de casos en la provincia llega a 175. Por comunas, el conteo queda de la siguiente manera, Cauquenes 143 casos, Peyúgue 21 y Chanco 11. El hospital de Cauquenes, en tanto, informó que hasta este viernes, en toda la red provincial de salud, se han realizado 1.132 test de PCR. A la vez le contamos que según nuestras propias estimaciones, los casos activos llegarían al 58,9% del total provincial. De esta manera llegamos al final de nuestro informativo. Muchas gracias por habernos acompañado y sígase informando en www.cauquenesnet.cl